Oigan, bienvenidos todos a este live que va a tratar sobre la adolescencia en el cual vamos a estar platicando pues cuáles son los diferentes retos que tiene el adolescente el día de hoy al interior eh, de su casa, en la esfera social, en la esfera eh, personal también. Hoy voy a tener a dos invitadas de super lujo que son Neuropsy Infancia y eh, que es Jackie y Diana de la cuenta de Infancia en Positivo. Entonces estoy súper contenta de contar con estas dos grandes en el tema de la adolescencia. Eh, la mayoría ya me envió las preguntas eh, para estarlas contestando durante la transmisión, pero de igual forma si tienen eh, alguna otra duda o alguna otra inquietud, por supuesto siéntanse con la libertad de ponerlas y conforme estamos en la transmisión vamos a, a tratarlas de resolver. Entonces eh, veo que aquí ya se conectó Neuropsy infancia y voy a dejar fijado primero el comentario el título de live es la fuerza de la adolescencia creo que tenemos eh, todos de tenemos hoy la labor pues como eso es una de las principales labor que yo, labores que yo tengo y ejerzo y como terapeuta en eh, respetar y acercarnos a los adolescentes con la fuerza y la pasión y, y las, toda esta capacidad que podemos ver en esta etapa, ¿no? Tenemos que voltear a ver también todo lo positivo que hay y que atrae porque hoy los adolescentes se están moviendo eh, pues desde lo virtual y cuestiones sociales importantes alrededor del mundo así que, bien le voy a dar la bienvenida a Neuropsy Infancia y, eh, que es Jackie Vamos a invitar a Jackie desde Argentina. Aparte estoy emocionadísima porque vamos a estar tres países ahorita. Jackie, ahí estás. Sí, hola, ¡Qué Diana, emoción! Estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, súper bien. Recién terminé con un pacientito, así que me preparé rápido el mate para venir. ¡Ay, qué rico! ¿Qué rico? ¿De qué es tu mate? El, el mate. El ¿Hacia sí. el natural? el sí, es el mate ah. que tomamos en Argentina Ay, qué rico Qué rico, Jackie Son las cuatro de la tarde por allá, ¿verdad? Son las 4, sí, tuve muchas dudas Y de hecho el primer eh, el, La primera alarma que puse Era a las tres Y me fijé okay. tantas veces a ver si estaba bien El horario, porque con tanto Una, una en México, otra en España Otra en Argentina Sí, una, dos, <risa> <risa> sí así es Así es, Diana este, perdóname, Jackie, estaba Estoy viendo a ver si... Sí, justo, este, pues en lo que veo que se conecta Diana y Jackie, justo estaba comentando como que, pues esta labor que tenemos hoy, personas que como tú y como yo trabajamos con adolescentes, la labor tan fuerte que tenemos, en pues desmitificar mucha parte de esta etapa que se tiene como tan desvirtuada, como muy empobrecida, como que como que muy hecha para un ladito, ¿no? O sea, sí, como... Como, eh, como etiquetada, como algo terrible que va a pasar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es algo lo que tenemos que... ¡Ahí estás, Diana! Le voy a enviar la solicitud a Diana. Y entonces, gracias a las increíbles maravillas de, de mira, de todo esto Instagram y, y increíble. ¡Ahí estás, Diana! ¡Qué emoción también! Diana. <ríe> ¡Bienvenida, Diana! ¡Qué gusto! Se me gira la cámara a todos los lados, estoy aquí con... Así, hola, así Diana aquí. estamos. Hola, Taraya. ¿Qué tal? Ay, hola, Diana. Qué gusto, qué gusto tenerlas a las dos aquí en este live y estar las tres comentando este, este tema tan importante, Diana, la adolescencia. Este es el live, la parte dos, porque la vez pasada nos... Just, Faltó tiempo justo, para seguir explayándoles Claro, justo iba a decir que qué gusto que Diana esté aquí puntual Y no vuelva a llegar tarde <risa> bueno, Ay, bueno, Diana Sirvió para sí. vernos de nuevo, así que Me perdonáis <risa> y, y, no hombre, Diana, pues son cosas que Mira, en el cambio de los horarios Entiendo que son las 9 de la noche allá en España Con, con Jackie las 4 y aquí las 2 de la tarde Jackie, ¿qué Entonces... te estás tomando? Ah, mate estoy tomando El, el, el otro día hacía un directo con, con Mónica, una chica que está en España, pero es argentina Y, sí, y claro, y preguntaban todo el rato, ¿pero a qué sabe? Y, ¿A qué sabe? Dímelo tú, ¿a qué sabe? Ay, no sí. sé cómo explicarte ese... Sí, es mate, no, no sé También tomo mucho mate cocido, que viene como el saquito del té pero ¿Ah? ahora, ahora empecé a tomar más mate, no sé. Voy como pasando del mate cocido al mate. Pasa que el desastre o sea un termo entero. Más. ¿El mate no, es una bebida de gente joven o de gente ah, mayor? Dios. No, de, de todas las edades. Mi sobrina, José, que tiene tres años, toma mate. ¿En serio? Sí. sí. Ah. sí, sí bueno, sí. Diana, ya sabemos. ¿Sí? Ya sabes, fíjate cuatro. que yo tenía la duda Y aquí, porque ah, ¿tú, tú tienes Cuatro, cuatro años? años Claro, cuatro sí. años ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuatro años en el Claro, que dice que su sobrina Ya no te entendí ah, no, no. Es que es humor, humor español de las nueve de la ah, noche Ah, ok <risas> Ya me pilla muy cansada ah, Ya, ya, ya <risas> Ay, ya, Diana. pues fíjate que yo tenía la duda ya aquí de, de si el mate tenía como algunos sabores, porque aquí en México luego hay como mate de, de sabores, o sea, es porque así le como podés que poner, por ejemplo, le puedes poner café, ah. le podés poner cáscaras de naranja o de limón, le puedes poner menta y ah, ponerle menta es riquísimo. Después viene la hierba que ya, ya viene con, con diferentes gustos, eh, no sé, hierbas. Ya. Ah, qué rico. Ah, no, o sea, hay de todo. Este yo compro como la tradicional porque a mi marido no le gusta ninguna otra. Pero cuando tomo con mi hermana, mi hermana tiene esas todas preparadas. ¿Qué vas al baño cada mm, rato. Sí, sí, sí. <ríe> qué rico. Pues bueno, bienvenidas las dos a este live, a esta segunda parte de la fuerza de la adolescencia. Jack y Diana justo comenzaba este live diciendo que, que cuánta labor tenemos tan importante en seguir difundiendo información que le ayude a los padres de familia, a los maestros, a los terapeutas, a acercarse a los adolescentes desde la fuerza, desde el respeto, desde la calma. Eh, abrí una cajita de preguntas eh, la vez que, que, bueno, que anuncié el live, y la verdad es que me llegaron muchísimas muy interesantes. Eh, por, la, por una de las que quisiera comenzar es, ¿cómo, eh, como papás, la importancia de tener un proyecto de vida estable, definido, con dirección, con proyección, para tú entonces abordar a tus adolescentes desde también una, una visión tuya rica, de, de, de que estás haciendo algo también, de que estás es, eh, siendo dueño también de esta etapa de vida que luego se, crisis, eh, se se atraviesa como con una crisis de etapa adulta, ¿no? Y este y entonces vienen aquí un juego pues importante de de hormonas entre los papás y entre los hijos, ¿no? Que ahí hay un desencuentro que se produce, pues, no de una manera como asertiva. Entonces, quisiera arrancar desde ahí, desde la importancia que, que, pues, los padres de hijos adolescentes también, ¿no? Hay que hay que voltear a ver hacia su fuerza, hacia tener un proyecto de vida que los estabilice también para desde ahí poder estabilizar también a sus adolescentes en casa. Mm. Y, y es curioso, no sé si quieres contestar tú, Jackie, pero es verdad lo que estás diciendo, que fíjate que la adolescencia es algo que tenemos relativamente reciente, porque la infancia la tenemos un poquito más olvidada, pero parece que con la infancia nos genera más ternura y la adolescencia nos produce más rechazo como padres, ¿no? Es como que nos, nos sentimos más retados porque pensamos que perdemos autoridad. Y claro, tú dices que qué importante es llegar a la adolescencia y saber cuál es nuestro papel, ¿no? Sanadas muchas cosas de la adolescencia, porque lo que nos suele ocurrir como papás es que sacamos o ponemos sobre la mesa cosas que son nuestras y no tanto de nuestros hijos, ¿no? Sí, sí pues, pienso lo mismo, estaba pensando eso, ¿no? Que eh, como papás, sino, como papás y como adolescentes se despiertan un montón de emociones. Entonces, me, empiezo, yo como adulto un poco me olvidé de lo que fue, mm. pero ¿a qué le tenemos tanto miedo de esa adolescencia? Eso es. ¿No? ¿Qué conocimos sí. o qué vivimos o qué hicimos sí. que ahora nos da tanto miedo verla cerca de nuestros hijos? Ah. Y también sí. eh, lo escuché una vez eh, que sigue lo que decía, es que la actitud que vos eh, le pongas al desarrollo del niño va a ser, eh, se, él se va a adaptar a la parte más baja, ¿no? De eso, como las expectativas más bajas. que Entonces si vos le planteas la adolescencia como algo terrible... Bueno, seguramente lo sea, porque aparte no nos olvidemos que los papás, las mamás, los cuidadores tienen razón, porque por algo son adultos, entonces ellos van a escuchar eso que nosotros mandamos, aunque se hagan los que no, todo el tiempo nos están escuchando. Entonces como nosotros planteemos la adolescencia es como la van a vivir. Y trabajar mucho en el interior de cada uno, ¿no? De, ¿a qué le tengo miedo? ¿No? ¿A qué le tengo miedo yo es de esa me... adolescencia? Es muy difícil porque fíjate, ayer justo estaba yo con, con mi marido y mis tres hijos que habíamos salido a pasear y ahora uno de mis hijos, bueno dos, pero sobre todo el mayor, le ha dado por hacer una cosa que se llama parkour. No sé si habéis oído hablar del parkour, que son esos chicos que van saltando de un edificio a otro. ¿Lo has visto, Diana? Ah, okay. que van sí, como lo he visto, a... bien, sí. Parece que en vez de pisar el suelo van de barandilla a barandilla y bueno, hacen filigranas. Es, un, es una maravilla verles, pero claro, si yo lo veo... Eh, que son los hijos de otro, me parece maravilloso, pero si veo a mis hijos, me muero de miedo. Entonces, ayer, claro, hablando con mi marido, estábamos allí y mi marido decía, ten cuidado, no hagas esto, no hagas esto otro. Y yo le decía, tú te acuerdas cuando eras adolescente, no estabas con tus padres. Sin embargo, ahora es verdad que cada vez estamos más tiempo con los niños, cuando llegan a la adolescencia ya pasan de nosotros, pero... Muy, durante mucho tiempo han estado con nosotros Con un adulto Entonces no han podido explorar eso que nosotras Exploramos mucho antes ¿no? A lo mejor nosotras con nueve, con ocho Ya estábamos solas en la calle con nuestros iguales Y ese miedo Que es el, un poco el que dice Jackie Se lo seguimos transmitiendo ahora Y claro, vemos con los ojos de un padre y de una madre Que son ojos de miedo Yo por lo menos que soy, que soy madre Que veo miedo en todos lados ¿no? Esa es la que fui adolescente y que esa es la función de la adolescencia, o sea, ¿para qué viene la adolescencia además de, de que nosotros encontremos nuestra propia identidad? Viene a esto, a que conozcamos cosas nuevas, a las inquietudes que llegan, eh, los nuevos desafíos, las ganas de conocer cosas nuevas, eh, bueno, el, el cambio cerebral, ¿no? la maduración cerebral, todo esto tiene una explicación, eh, es un poco responsable de todas estas conductas imprudentes o rebeldes, uh -huh. que entenderlos está bueno, no es solamente todo cerebro, ¿no? Porque ahí como arrancabas la pregunta hoy, Diana, de eh, la responsabilidad y la educación, la disciplina es ¿eh? fundamental. Podemos encontrar una respuesta de ¿por qué pasa esto? Bueno, la maduración cerebral, la poda neuronal, pero eso sin, la, si a, sin acompañar con educación y con disciplina, uh -huh. no es nada, no hay sí, una respuesta. Está está sí o está sí está va bien. de la mano de la educación, de la disciplina, de acompañar, de volver a ponernos en el lugar de esos adolescentes que fuimos, eh, de, de, de trabajar mucho la empatía. Igual pienso ¿no? que está bueno que en este último tiempo se, se está trabajando mucho la inteligencia emocional, la inteligencia social, que es fundamental, porque yo pienso, mm. imaginémonos ¿no? que voy a un país donde hablan un idioma que no conozco, ¿cómo me voy a sentir? O sea, no voy a saber cómo arrancar, me voy a morir de hambre, no voy a encontrar hotel. Bueno, esto un poco pasa en la adolescencia, porque yo vengo con mi cerebro preparado para la niñez, pero de pronto me encuentro en un mundo donde me exigen cosas que yo no sé hacer. Entonces, uh -huh. desde chiquitos tenemos que prepararlos para que cuando lleguen a la orilla de ese río, la ola no los tape. Darle las herramientas, darle las estrategias de la inteligencia emocional. La inteligencia social, poder ser empático. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo le enseño yo inteligencia emocional? Bueno, ya le estás enseñando, desde que nació le estás enseñando uh -huh. inteligencia emocional. Entonces, cambiar el foco de esto está haciendo mi hijo, este es el comportamiento que tiene, me lo voy a poner a mí al foco este, y voy a ver cómo estoy reaccionando yo. ¿Qué hago yo? ¿Cómo le respondo yo? ¿Cómo actúo uh -huh. yo cuando se equivoca o cuando hace algo bien? ¿Cómo, cómo actúo yo ¿Cómo respondo yo? Y ahí va a estar la respuesta de cómo le estás enseñando inteligencia emocional. ¿Qué estrategias le estás dando para que llegue ese momento de la adolescencia? Uh -huh. Qué importante, Jackie. Qué importante y certero, asertivo y efectivo esto que nos compartes. La verdad es que Totalmente, cuando nosotros podemos como adultos abordar a los adolescentes desde nuestra calma, porque nosotros ya hemos aprendido a regularnos y ya hemos aprendido a este, pues toda esta cuestión de maduración, de inteligencia emocional que se supondría, se supondría también, que ya tenemos, ¿no? Y entonces, entonces abordamos desde la calma a ellos y, y trasladamos, eh, pues les ayudamos a, a descubrir el potencial y a trasladar sus habilidades. Yo una de las con las que comienzo la mayoría de mis tratamientos con adolescentes es descubriendo sus pasiones. Eh, no conozco a niño más disciplinado que, un, que los niños apasionados por algo, ya sea por el ballet, por este, pues no sé, por la equitación, por la pintura. Realmente creo que la pasión. Eh, es, de hecho, es una frase de y Kenji, es, es un japonés, que dice que la pasión es la base de la disciplina. Cuando tú encuentras este propósito, este sentido a hacer las cosas, realmente lo disfrutas y quieres tienes esta meta de perfección, de excelencia, y esto va de la mano ya aquí con lo que dices, elevas tus expectativas sobre tu etapa. Creo que, que, que sí es cierto, mucho de lo, a lo que le entramos a, los, a la adolescencia es, pues, a ver para qué te da, ¿no? O sea, aquí se dice mucho en México esa parte, pues, a ver cómo le va. Híjole, no, ya llegó, no, espérate a la adolescencia, ¿no? Entonces todo el mundo está así como que no, que no crezcan. <risa> este, pero es justo eso. No, iba a decir que me ha encantado lo que ha comentado Jackie, que además ha hablado de esa ola que llega al río, porque... Fíjate qué bonito que además, y, y tú Diana, ahora estaría bien que lo contarais, ¿no? Que vosotras trabajáis con adolescentes, porque lo que ha dicho es muy bonito porque le estáis dando una visión, estáis dando una capacitación y una fortaleza al adolescente que muchas veces no tienen, o bien porque no se lo han dado sus padres o, o los educadores, y es muy importante no todo, todo esto que estáis diciendo, pero yo, por ejemplo, mi trabajo sobre todo se centra, en los padres de los adolescentes, ¿no? Yo siempre digo que ser adolescente es difícil Pero hay algo más difícil Y es ser padre de adolescente Es muy difícil porque Esa, esa ola que tú dices que llega al río eh, Para el adolescente es saber coger esa ola Pero es que los padres lo que ven es que viene un tsunami O sea, para ellos su adolescente es un tsunami Que viene y se los lleva, ¿no? Y me cuentan muchos papás que están en casa y cuando llega el niño el, el adolescente ya saben que ha llegado Porque llega tirando la mochila, pegando un portazo Pisando fuerte Y es como que ya ha llegado, ya ha llegado ¿no? Y los padres su, se meten en esa habitación Retírate que viene Entonces quiero decir que claro, eso hay que conocerlo también Y hay que saberlo acompañar Porque si no hay muchos papás que llegan Y se encuentran con su adolescente Y eso lo interpretan como mala conducta, desafío Y no saben entender Ese momento que, que van a tener que vivir Y ese tsunami de, de revolución mental, como ha dicho Jackie, física, hormonal, a, a todos los niveles. Pensemos que, bueno, si hablo mucho me dice más. Me... Pensemos me que hablo. Hablo. <risa> cuando estás esperando a la adolescencia, eh, el cerebro está llegando como a la fase final de la maduración, que recién es a los 25 años. Y uh -huh. no es que va madurando todo igual, no va madurando de la nuca hacia la frente, que acá es donde tenemos la corteza prefrontal. ¿Y de qué se encarga? Del control de impulsos, la toma de decisiones, el juicio, la planificación. Y en contraparte, el sistema límbico, que, que está relacionado con las emociones, va mucho más rápido en el desarrollo. Entonces, tienden a tomar decisiones desde las emociones, desde la pasión, desde lo que me gusta, desde lo que quiero uh -huh. ya, ya en este momento. Uh -huh. Entonces... Claro que hay mucho más impulso que pensamiento racional, ¿no? O sea, entonces también entender esto, estaba leyendo un ejemplo de un caso de, bueno, un chico que agarra el auto, eh, ya venía con problemas de conducta, agarra el auto, choca el auto contra un árbol, por suerte no, no hubo ningún herido, pero el psicólogo, lo, el, el papá lo llama al psicólogo para decirle de todo y el psicólogo lo que le pide es, bueno, ya que nadie se ha lastimado y están todos bien, quiero que cuando llegues al lugar te pongas al lado de él y le preguntes cómo está, si se lastimó, cómo se siente. Aprovechar, el, el padre no quería saber nada, pero después de que pasó todos estos kilómetros en auto hasta que llegó al lugar, tomó esto que le dijo el psicólogo y le preguntó, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y descubrió que había un ida y vuelta de su hijo, que sí, que se sentía mal, que lo que había hecho no estaba bien, y comenzaron todo un proceso nuevo, mm. distinto en el camino de la terapia para él y en el camino de los vínculos como padre-hijo. Porque también tendemos a, eh, a separarnos cada vez más. Tenemos que entender que... Eh, los chicos necesitan separarse, o sea, es algo biológico, es natural, la naturaleza Exacto. llama a la separación. Tienen Exacto. que irse de esa dependencia familiar a una social, porque si no lo hacen, la sociedad se los uh -huh. devora, o sea, sí o sí uh -huh. tienen que separarse. Nosotros queremos que piensen por sí solos, que sean autónomos, sí o sí se van a tener que separar. Uh -huh. Entonces, no, no nos separemos nosotros también. ¿No? Uh -huh. Mantengámonos acompañando ese proceso de individuación, de búsqueda de la identidad. No pensamos uh -huh. igual que cuando teníamos 13, ni pensamos igual que nuestros papás, porque uh -huh. fuimos cambiando, porque evolucionamos, porque crecimos, porque maduramos y porque buscamos nuestra propia identidad. Entonces, permitámosle también a los adolescentes, siempre acompañándolos y siempre que no pongan en, en riesgo su vida ni la de los demás, a buscar esa individualidad. Sí. Sí, sí, sí, Jackie, totalmente. Y, y, y en esta diferenciación que naturalmente, que biológicamente, como comentas, que tiene que producirse en esta etapa de la vida, en donde hay mucha rebeldía, ¿no?, que se traduce muchas veces con los papás en, me quiere, a mí, me, me quiere hacer a mí el juego malo, o me quiere manipular, o sea, siempre constantemente también les digo a los papás que toda esta rebeldía que produce la diferenciación está en función de encontrarse ellos mismos y no de fastidiar a los papás. Entonces, comprender, tener esta mira, creo que también nos da una mirada mucho más compasiva, con mucho más empatía y con mucho más poder de esta, de, de esta fuerza que, que vienen, que lo describes muy bien, Jackie, vienen de la niñez con este sentido del placer, del aquí y del ahora, ¿no? O Se están ellos... Rigiendo bajo ese sentido de inmediatez y de pronto eh, el cerebro no comienza a aprender áreas que dices, oye, a ver, déjame ver cómo acomodo esto, es cómodo incómodo, ya puedo tener más riesgos, pero entonces ya necesito más responsabilidades y el cómo me las van a dar, el cómo me van a introducir a este, a este mundo adulto eh, para hacerme sentir comunidad. Siempre también eh, estoy como muy a favor y siempre cuando trabajo también con familias, con adolescentes, les digo que les integren a las decisiones de la casa porque esta probadita de mundo adulto es también una, una sensación de soy parte de, soy comunidad. Y también en este en este sentido de autoeficacia, de que mis decisiones importan y tienen consecuencias, también mi familia me acompaña a vivir las consecuencias de lo que yo estoy decidiendo. Y qué mejor escenario que la familia para equivocarte, resarcir y síguele, ¿no? Y, y comenzar a ver como todos estos eh, tropiezos, tal vez, como todas estas eh, discusiones y todo, como, como, como hay un ser que ahí se está formando con un pensamiento crítico que que pues aparte tiene la necesidad de expresarse, entonces es importante también abrir los espacios familiarmente, hacer a, a lo mejor una cita, ¿no? semanalmente y oye, ¿qué opinas de la situación mundial? Dame tu pensamiento, dame tu postura, quiero ver también yo como padre de familia, ¿qué, qué, qué tanto diálogo traes de mí en ti? y lo estás adoptando como tuyo o qué tanto ya eres tú poniéndote con el mundo y afrontándolo desde tu perspectiva. Entonces, también hay, creo que hay una riqueza importantísima de la que pues nos tenemos que hacer una cita y de la que hay que propiciar también para que los jóvenes y los adolescentes salgan y alcen la voz, que aparte sea si algo que saben hacer es también eso, ¿no? En la adolescencia uno protesta y se une y, y hay fuerza en este sentido. Estaba pensando estaba pensando que la adolescencia también es un momento donde hay mucho del pensamiento mágico, ¿no? De que puedo cambiar el mundo, de todo lo que puedo hacer, y que después nos chocamos con, con la adultez, donde nos dicen todos que no. Entonces, pensemos que hay muchos pensamientos mágicos que quedan truncos, uh -huh. no se cumplen, pero hay muchos otros que sí se cumplieron y que sí cambiaron el mundo. Entonces, claro. eh, eh, no menospreciemos todo lo que surge de la adolescencia, ¿no? De lo que surge de, de, de esa etapa fundamental, súper importante. Nada claro. terrible. También tiene que ver cómo la vivió cada uno. Cómo la vivió cada uno es lo que quizás espera en sus hijos. Sí, si no, sí, si, sí. no para todos fue la mejor etapa, entonces quizás si ya no la pasé muy bien, posiblemente piense que él la va a pasar mal, ¿no? Uh -huh. Pero también está bueno esto de... Eh, cuando hablabas de, de nada, de traerlos un poco y hacerlos partícipes, está bueno porque le, ¿qué le estás enseñando? Siempre pensemos, bueno, ¿qué le quiero enseñar con esto? Eh, entonces, enseñarle, ¿no? El diálogo, la cooperación, la colaboración, eh, enseñarle la reflexión, ¿no? Enseñarle a observarse a sí mismo, que es algo que nos cuesta mucho, nos cuesta mucho mirarnos y decir, ¿cómo estoy realmente? Porque, uh -huh. Viste que te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es como... Sí. Sí. Todo bien, siempre está todo bien. No, no está siempre todo bien. Entonces, aprender a mirarse uno mismo y enseñárselos también a ellos. ¿Cómo, hoy, ¿cómo te sentís hoy? Hoy no estás bien. Hoy me, me dio risa porque un pacientito mío le digo, bueno, dale, vamos a empezar a trabajar. No, pará, yo te quiero contar algo. Te quiero contar algo de mi mamá y de mi papá. Y yo, claro, tengo que escucharlo. Primero lo voy a escuchar, porque él quiere que yo lo escuche. Y algunas veces. Diana, ¿sí? Algunas veces sí, no sí, tienen sí. nada para decir Pero algunas veces en ese silencio Hay un montón que dicen Entonces también escuchar eso Sí, no Iba a decir que me acuerdo que había una serie Hace muchos años que se llamaba Primos Lejanos, no sé si os suena Igual, igual no suena porque es de hace muchos años Primos Lejanos Y había una escena de risa que era un poco Esto que has dicho tú, ¿no? de llega a una tienda, al supermercado Y la cajera, como es educada, me dice Hola, ¿qué tal? Y en este caso el, el primo, el primo lejano Contesta, pues bien, aunque hoy he tenido Un problema, pues no sé qué, la cajera se queda así Como diciendo, no, no me interesa Y es como que nos pasa mucho con los adolescentes ¿Qué tal? Pero en realidad No nos interesa o quizá Cuando nos interesa ya es tarde Porque ya se han cerrado mucho Y esa es la queja que tienen los papás De es que yo intento hablar con él Y no dice nada Y se nos olvida que las oportunidades que tenemos Para hablar con ellos son poquitas Y hay que saberlas aprovechar Y muchas veces... Yo no sé los papás que están aquí, sino que comenten eh, Que no, que nos pasa muchas veces Es que viene, eh, llevo todo el día en casa sin, sin que nadie me haga caso Y a última hora de la noche es cuando viene a hablar conmigo Y digo, pero bueno eh, No me ha hecho caso, le he preguntado qué qué tal el instituto, qué qué tal le el... va Y no me ha hecho ni caso Y ahora que son las 10 de la noche viene a hablar bueno, pues ahora tienes que escucharle, ¿no? O como dice Jackie, muchas veces vamos con el piloto automático de me tiene que escuchar a mí en vez de escucharles a ellos. Y se nos olvida que necesitan su tiempo y que a veces ese silencio es necesario para que arranquen a hablar. Pero tenemos que dar espacio a estar ahí, que haya ese silencio y puedan hablar. Claro. Claro, un ejercicio terapéutico este, que disfruto también muchísimo hacer. Es eh, ya cuando voy como, que ya están los chavos un poco más trabajados y, y, y, y vamos, que hay un trabajo de introspección importante. Eh, me gusta ver cuál es el sistema de creencias. Co eh, ¿En qué creen? ¿Por qué creen en eso? Como cuestionar un poco y hacer este diálogo perdón ambivalente. ¿En qué crees que te han dicho que creas? ¿Y qué creencias uh -huh. quieres desafiar? Y que no has tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, ahí la verdad es que viene también una riqueza y entre las principales está, por supuesto, la religión, ¿no? Esta cualidad también del adolescente que comienza a conectarse con la religión, no como la religión, sino como con este sentido más espiritual. Y quieren entonces un poco explorar, este eh, pues, toda esta espiritualidad que tal vez de familias, por ejemplo, cuando vienen pues muy tradicionales o religiosas, no se ha dado ni siquiera la oportunidad, porque no se vale, no es un tema de discusión, y y es más, hasta una falta de respeto que se dude. Entonces, eh, me, me gusta también hacer este este ejercicio ambivalente y preguntarle también al final, y eh, hacer estos dos lenguajes. ¿Quién te han dicho que eres? Y hoy, ¿quién realmente eres? ¿Hacia qué parte tuya fuerte vas a voltear a ver? Y entonces creo que, que la medida en la que nosotros eh, vamos creciendo, vamos creciendo con esta dualidad y con estas dos versiones de nosotros mismos. Nos formamos al principio y nuestro diálogo interno en la infancia principalmente está orientada por lo que nos dicen los papás que somos. Los adultos les contamos a los niños quiénes son. Ay, que eres el más lindo, el más compartido, ay, qué bárbaro, eres un... Este, amargado, regañado, o sea, ¿no? Estamos ahí como constantemente eh, poniendo frases que, que integran a la, la personalidad de los niños y sobre las cuales se forman y se forja su personalidad. Y entonces en la adolescencia viene como ya todo este pensamiento crítico un poco más consolidado para entonces desafiar y decir, a ver, esto es lo que me han dicho que soy, pero yo en realidad soy esta persona descubro eh, estas cualidades en mí, en donde yo me siento cómodo, por ejemplo, siendo mucho más introvertido que lo extrovertido que me piden que sea, ¿no? Estoy como, como que quiero tener pocos amigos, tal vez, pero entonces mi familia por ser muy social o así, me exige a tener tan, muchos más círculos sociales de los, de los que yo a lo mejor elegiría tener. Entonces, esta ambivalencia también como que nombrar esta parte y exteriorizarla también como que me parece que a nivel terapéutico te da una relación que te sana contigo y te permite relacionarse, tan, relacionarte también contigo de una forma mucho más saludable, mucho más sólida, mucho más congruente contigo mismo. Eh, voy a voy a activar los comentarios porque los desactivé, que se, se borraban un poco de ustedes, pero ¿les parece que a esta altura de la transmisión los empiece a activar para que la gente vaya empezando a comentar? Muy bien. El otro día, Diana, si, si te sirve, me enteré de una cosa que no sabía y es que cuando están los comentarios, si le tocas en el centro de la pantalla, se bajan Ajá. y entonces así ah. no te tapa la gente, yo no lo sabía, pero parece no, ser que si ahora. le das, ahí te, no se, no se tapan, o sea, no se tapa las personas, te oh. lo descubrí claro. el otro día, das en el centro y bajan. Y bajan, me parece que a ellas se bajaron. No, no, no, es que yo diario también termino aprendiendo de esto, Diana, muchas gracias. No, yo, yo también igual, igual, o sea que voy sobre la marcha. Sí, mira. Ay, sí. Diego, Diego se ríe, Diego se ríe de nosotras. Estamos aprendiendo, Diego. Sí. Estamos aprendiendo, es que decías, Diego. Mira esto que decías, Diana, de que venimos con, con cómo nos dicen que somos... Eh, también como papás y como mamás estar dispuestos a escuchar no lo que no, lo que tienen para decirnos porque si nosotros sí. siempre le dijimos que era tal cosa o que había que creer en tal cosa y un día les preguntamos y la respuesta no es la que queremos bueno cómo actuamos mm. porque también pensemos que es difícil sí. es muy difícil tener que decidir tantas cosas en tan poco tiempo porque se pasa rápido y tengo que decidir qué voy a querer ser para el resto de la vida, qué voy a estudiar, dónde, o sea, un montón de cosas. Y más, por ejemplo, de los que yo soy de Alberdi un pueblo, me, me vine a estudiar a Capital. Entonces, eh, la responsabilidad de tengo que elegir bien la carrera porque mis papás me van a tener que pagar el departamento para que yo venga a estudiar y después conseguir un trabajo porque hay que trabajar para, o sea, todo eso es mucha responsabilidad para alguien de 16, 17 años. Más todas las exigencias que uh -huh. nosotros ponemos. Uh -huh. Totalmente. Ya, Jackie, y eso que tú dices, fíjate, cuando tenías 16 años, tuviste que tomar esa decisión, esa responsabilidad. ¿Habías practicado uh -huh. antes esas habilidades? ¿Habías podido en casa trabajarlas, elegir, tomar decisiones? Yo, yo particularmente, siempre fui muy independiente. O sea, siempre, a los 12 años, mi papá justo eh, puso un kiosco en el pueblo, entonces yo lo atendía a la tarde para que él tuviera un ratito de descanso. Siempre fui como, por ahí, más adulta de, de la edad que tenía que tener. Que tampoco está bueno, porque sí. quizás... Uno se hace más responsabilidades de las que debería, pero me acostumbré a siempre ser muy eh, autónoma, muy independiente. Entonces, no, o sea, cuando nacemos en el pueblo, ya sabemos que cuando tengamos 18, 17, terminamos el colegio y tenés que irte, o sea, tenés que irte a estudiar. Te podrás ir a Junín, por ejemplo, en mi caso que quedaba 100 kilómetros, o 400, como yo me fui a 400 kilómetros para ir a la ciudad. O sea, ya nacés pensando que a los 18 ya te vas a ir de tu casa, con suerte, si tus papás pueden darte esa posibilidad. Entonces, eso también es mucha responsabilidad. elegir bien la carrera, por ejemplo, en mi caso yo, primero hice Derecho, estudié Abogacía, y me di cuenta que no era para mí. Pero como me iba bien, me decían, no, no dejes. Y yo decía, ay, pero no es para mí esto. Y después me pasé a Psicología y en cuatro años y medio la terminé. Pero ese miedo de... Si me ayudaron tanto para llegar hasta acá, ¿cómo yo ahora puedo cambiar esta decisión? ¿Cómo influye todo esto? Sí, sí. sí. Ah, dime Diana, esas a, mí, preguntas ahora. a mí me encantó algo que, de, que dijiste la vez pasada, Diana, que de verdad, así como que me retumbó en los oídos y, y, y, el, y, y me quedo con esa frase de todo el permiso que podemos darle a los adolescentes, porque ¿quién de los adultos hoy nos parecemos al adolescente que fuimos? Híjole, es que eso, increíble, que, que eh, me cayeron como muchos veintes porque eh, de pronto creo yo también, Jackie, que al igual que tú, como que siempre estuve un poquito más agrandada de mi edad. Y como que también esa parte me hacía sentir bien, sinceramente, que hoy digo, ay... Ay, para, Pude haberme la llevado más leve y también hubiera estado bien. No, qué necesidad. Pero bueno, pero ahí andaba. Y pero digo, fíjate sí. que nos lo decían, es como cuando te decían tus padres, pero no tengas prisa en crecer, si ya serás mayor, ¿no? Porque yo, yo decía, jo, quiero parecer mayor, yo siempre he parecido más joven de lo que era, aunque ahora no lo parezca, pero yo parecía más joven, no me dejaban entrar a los sitios porque no parecía que tenía la edad que tenía. Entonces, yo recuerdo que mi madre me decía, pero no tengas isas si y ya llegarás. Y yo ahora me veo haciendo lo mismo con mi hijo. Cuando me dice, quiero ver, no sé, El Joker. Y le digo, mira, esa película es para mayores de 18, no tengas prisa. Y digo, mira, ya está aquí mi madre diciendo lo que hay que decir, ¿no? Entonces, claro, sí. a, pensamos que se van a quedar así para siempre nuestros hijos, ahora que son adolescentes, y se nos olvida que nosotros hemos pasado por ahí que no van a repetir, que no tienen por qué repetir nuestra adolescencia, que es ese es otro miedo que también tenemos de es que si a mí no me hubieran dado un tortazo a saber dónde estaría yo, ¿no? o menos mal que me ataron en corto esas son frases que tampoco ayudan, porque ni son los mismos tiempos ni estamos preparados igual los padres ni siquiera ellos están preparados igual entonces volvemos un poco a lo que ha dicho Jackie tenemos que estar ahí que ese es nuestro papel como padres y estar como padres de adolescentes de hoy no queda otro. Sí. Eh, sí, completamente. Eh, me, nos preguntan aquí, Diana, que eh, juegos para hermanos de 6 y 8 años que tengan conexión amorosa. Eh, yo creo que una de las partes, no sé ustedes qué opinen, que una de las partes más importantes para, lo, para que los hermanos realmente tengan como este vínculo amoroso, es son los pequeños rituales ¿no? que a través de, por ejemplo, de disciplina consciente manejamos. Y entonces, cuando tenemos como por ahí un pequeño ritual de amor, en donde tú y yo sabemos, por ejemplo, qué significa una palabra, que a lo mejor incluso como hermanos nos inventamos, y hacemos como un jueguito, una rima, un movimiento, un hasta así, <ríe> desde ahí comenzamos, ¿no? Como este esta conexión, este ritual. Y entonces, a través de, esa, de ese amor y, y de esa mirada, es mucho más sencillo, eh, conectar con, con tu hermano, ser compasivo con él, compartirle. Eh, siempre también aliento a usar nuestra voz asertiva, ¿no? Cuando queremos para cambiar los conflictos en cooperación, eh, como el para o alto, no me gusta que me estés haciendo esto la próxima vez y entonces indica cómo quieres ser tratada creo que, que la medida en la que esos comandos como que también como adultos los vayamos internalizando en de, desde niños y jóvenes podemos tener relaciones sociales al interior de nuestras casas pues mucho más armónicas también no sé si a eso se refería un poco la sí yo la no pregunta. sé si tantos juegos pero se me ocurre eh, permitirles eh, que creen eh, que no sé que creen eh, así como vos decís los rituales que creen un ritual por ejemplo Vamos a permitirles que para esta semana organicen lo que vamos a comer el viernes, por ejemplo. O vamos sí. a hacer una pijamada y que ellos organicen, se tienen que poner de acuerdo, buscar en el, qué película vamos a ver. Como que, que conecten desde ahí, ¿no? Que conecten de, bueno, tenemos que hacerlo juntos. Si no lo hacemos juntos, no lo vamos a poder lograr. Entonces, ¿qué película vamos a ver? ¿Qué comida vamos a elegir? ¿Vamos a dormir en el living o vamos a dormir en, en la habitación tuya o la mía? O sea, toda esa organización donde tengan que sí o sí ponerse de acuerdo, que es lo más difícil en los hermanos. Sí, y yo, fíjate, sí, sí. yo añ añadiría algo más que por lo menos por lo que yo he visto hasta ahora nunca falla y es que nos centramos mucho en que la relación entre los hermanos sea amorosa y no nos damos cuenta que nos están observando todo el tiempo. Y muchas veces los padres no somos amorosos entre nosotros, no estamos potenciando esa relación amorosa y yo creo que esto, como todo en la vida, es transmitir valores. Entonces, que no haya competición entre ellos, que no hagamos comentarios de mira tu hermano ya se vistió, mira tu hermano ya hizo esto, que, que no sea a ver quién es el primero que se mete en la cama, quién es el primero que se lava los dientes, sino al revés, que haya mucho mucho trabajo en equipo. Incluso mamá y papá eh, hacen equipo contra los hijos, no, y entonces hacemos un juego para que ellos se puedan unir un poco más y sobre todo eso, eh, potenciar lo positivo y, y trabajarlo mucho. Oye, eh, por ejemplo, ocurre muchas veces ¿no? que a lo mejor tenemos pues, un hijo de 10 y un hijo de 6 y tenemos la costumbre de atender al de 6 y es una buena oportunidad para decirle al de 10, oye, ponle tú el desayuno a tu hermano o al de 6, llévale tú la camiseta a tu hermano, ¿no? porque ahí estamos creando lazos, creando vínculos que vean que se necesitan los unos a los otros y ese es un trabajo que como padres podemos hacer muy muy importante. Sí, muy También, importante. ¿sabes qué se me ocurría? está, Una vez escuché, viste que uno está acostumbrado a escuchar esto de el, yo a mis hijos les doy eh, lo mismo a todos ah, les doy uh -huh. lo mismo entonces uh -huh, también uh -huh. pensar que no no, uh -huh. no no necesitan todo lo mismo uh -huh. o sea, ¿les, les doy lo mismo necesita cada uno, porque si no caemos en les doy lo mismo y no uh -huh. quieren lo mismo uh -huh. y, y ahí generamos un, una discordia entonces también entender que cada uno, como son personas distintas tienen necesidades distintas, deseos distintos y saber resolver y, cada uno. Y, y sobre todo entender que los chicos Siempre van a pelear por el amor de los padres Y necesitan sentir Y además esto claro, en la adolescencia se hace más efectivo Necesitan sentir que son Diferentes, únicos E individuales, y yo yo mis hijos, yo tengo tres Y el otro día al de siete venía y me decía Mamá, si te preguntan Tú di que soy al que más quieres Y le digo, va vale. Tiene <risa> el mayor y me dice Mamá, ¿quién es al que más quieres? Y estaba el chiquitín por detrás y le digo, esa Rubén, digo, al, al Rubén que más quiero es al de 7 años. Y entonces se queda así el, el pequeño y dice, no mamá, eso no era lo que tenías que decir. igual digo, al de 7 es al que más quiero, al de 12 es al que más quiero y al de 10 es al que más quiero. Entonces están siempre como luchando por esa... Y en realidad lo que necesitan oír es que son únicos y especiales. Y entonces cuando compramos lo mismo para todos y pretendemos dar lo mismo a todos, no nos damos cuenta que ellos necesitan sentir que son diferentes y es importante. Todos necesitamos sentir que somos únicos no y diferenciarnos. Entonces, claro, las, las mamás normalmente que decimos, uy, si le compro una camiseta a uno, se lo tengo que comprar al otro. Si le compro no sé qué, y se nos olvida lo que dice Jackie, que tenemos que dar a cada uno lo que necesite. Porque quizá uno necesita un beso y quizá otro necesita 15 entonces no compares, no digas, pues es que a ti ya te da, bueno, pues a lo mejor este necesita 15, dale 15 porque el otro solo necesita uno, ¿no? A mí un libro que no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, que me ayuda a comprender mucho como el lenguaje del amor de cada, de lo, de cada uno de los niños, los es este precisamente, el de los cinco lenguajes del amor, que está la versión para niños y la versión de los jóvenes. Híjole, se me hace un librazo porque entonces a través de esa lectura, que son cinco lenguajes del amor, si son el tiempo de calidad, las afirmaciones, las caricias, por ejemplo. Exactamente, actos de servicio. A través de qué tú te sientes validado y a través de qué acciones mías o palabras o tiempo tú te sientes nutrido, querido. Y entonces creo que también como padres de familia, incluso también como maestros, cuando tenemos esta comprensión, eh, ampliamos un poquito más la mirada y entonces conectamos de una forma mucho más profunda, más asertiva, que sabes, tú por aquí vas. no Yo, por ejemplo, en mi caso, mi hija y yo, bueno, podemos bailar un vals todas las mañanas <ríe> y, y así, y estar con besos, y así, y mi hijo es como que, gracias mamá, buenos días. Punto y se acabó. Y yo que me muero de que me lo quiero comer a veces, pero él es, o sea, como también claro. de lejitos. Su, le, su, lengu, su lenguaje del amor, a lo mejor son palabras de afirmación, no son actos de servicio. Sí, entonces ahí, ya sabes. Yo, yo, claro, yo tengo tres y los tengo identificados, porque hay uno que está sentado y siempre está con una pierna encima tuya, siempre te está cogiendo, entonces ahí ya sabes sí. que es el contacto. Y hay otro que necesita huir continuamente, eres valioso, eh, qué bien lo has hecho y, y hay otro que lo que necesita es que le hagas las cosas entonces claro tengo tres ya sé, me faltan dos niños y ya tendría los cinco lenguajes <risa> <risa> no dice sí, mi marido no. nada entonces está bien no dice mi marido que no <risa> no vaya a ser que se repita algún lenguaje deja deja <risa> <risa> qué importante qué interesante oigan y regresando un poco como como a esta cuestión de, de del adolescente, de las necesidades. Una de las preguntas que también me llegó como como en de, de diferentes formas es esta parte de la motivación. Y es cuando cua, eh, cómo motivar, por ejemplo, a un estudiante ahorita, sobre todo en la escuela en línea, ¿no? O sea, cómo, cómo estar como educando o, o formándoles desde, venga, este es tu objetivo, hasta acá vas. Eh, yo creo que una, cuando vienen a mí que están como medio ponchados, de pronto les digo, llegas aquí al consultorio y te de cuenta que estás como una pasita. De aquí vas a salir siendo ciruelita, listo para una mordida a ver de quien tú quieras. Entonces cuando veo que vienen así como con esta, este apachurrados emocionalmente, me gusta comenzar por los modelos aspiracionales, no sé qué ustedes apinen. Muchos de los que los chavos eh, copian, quieren ser, ya sea si la blogger, la influencer, el futbolista, el cantante, todo esto, ¿hacia dónde estás viendo? ¿Hacia dónde dónde está tu mira? ¿Dónde está esta fuente que te motiva, que te inspira? ¿Qué quieres copiar? ¿Qué, qué, qué cuestión tuya este, quieres también como nutrir? Y comenzamos a explorar ahí como estos diferentes modelos, encuentro una información muy interesante ahí en esta cuestión aspiracional. Me estoy acordando, Entonces, fíjate, ahora que has dicho esto, Diana, eh, no sé si quería hablar ya aquí, eh, de las tres, eh, el otro día escuchaba a Jorge Bucay, ¿sabéis quién es Jorge Bucay? Sí. Eh, a mí me encanta, eh, claro, yo sí. lo nombro muchas veces porque me parece que es una manera de aprender a través de sus cuentos, y, y él decía que hay tres preguntas esenciales en la vida, y yo creo que es muy importante que los adolescentes las sepan. Una de ellas es quién eres, la otra es a dónde vas, y la tercera es con quién. ¿no? Entonces estaría muy relacionado con eso motivacional que tú has dicho, ¿dónde quieres ir? ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Primero saber quién soy, esa identidad, a dónde quiero ir y luego con quién voy a hacer ese viaje. ¿no? Que sabéis que la adolescencia son muy importantes las amistades, que van a ir y van a venir, pero para ellos en ese momento van a ser para siempre. ¿no? Y, y ellos te dicen amor de por vida y me lo quiero tatuar y me quiero poner el nombre para siempre. <risa> Claro, pues por ahí hemos pasado, ¿no? Entonces esas tres preguntas esenciales, trabajarlas con ellos me parecen muy importantes. Muy, muy enriquecedor. Y también pienso, eh, estaba pensando en esto, de cuando, en estas tres preguntas, eh, que también es un trabajo de hormiguita, porque los adolescentes quieren todo ya, ya, en este momento. Como los chicos, ¿no? Los chicos también. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo yo les voy a enseñar que hay, que hay que pasar por todo este caminito para llegar a esta meta. ¿no? Entonces, ¿cómo yo le enseño todo el caminito que tiene que recorrer para llegar ahí a donde quiere? Que parece re lejos, porque cuando tenés 13, 14, 15, te parece que los 30 ya es un adulto, un anciano. Yo me acuerdo cuando dije, ay, cuando cumpla 30 voy a ser re grande. Y cumplí 30, y cumplí 31 y digo, ¿cómo me pasó tan rápido esto? Nos parece lejano, nos parece súper lejano, sí. pero de pronto llegamos al futuro. Entonces, ¿cómo le estamos enseñando ese camino que tienen que recorrer? Y, y, y además, mira, esto que has dicho tú de, de lo quieren todo ya, se nos olvida que ahora tienen 15, tienen 16, tienen 14, lo quieren todo ya, pero ¿quién les enseñó a que lo quieren todo ya? ¿Quién es el papá que llama a Amazon porque quiere un libro y ya lo tiene? ¿Quién es el papá que quiere comida rápida y llama por teléfono y se la traen? ¿Quién es el que necesita un coche y pide un taxi? Vivimos en la cultura de lo quiero ya. Y ellos viven en la cultura de lo quiero ya. Entonces, muchas veces nos falta empatía y nos falta entender... Eh, que esa impaciencia de la que les hacemos a ellos cargo, tiene también que ver con nosotros, o sea, es verdad que la sociedad, o sea, que los chicos ahora son más impacientes, todo ayuda, que sea más, porque todo es rápido, o sea, si os habéis sentado con un adolescente o con un chico de 10 años a ver una película, veréis que, o, o ya, no ven, ya no ven la tele, ven YouTube directamente, porque las televisiones son inteligentes y están cambiando, y ven el principio de una cosa y semana a otra, y nosotros como padres estamos ahí diciendo, pero déjalo, pero espera, pero, pero no cambies, ¿no? O incluso están con el celular y hacen así, te están buscando algo a toda pastilla y te lo encuentran. Que tú y estás no diciendo. Lo apoyó, que no. lo, y lo cambia y cambia. O por ejemplo, me pasa mucho que vamos en el auto, ponemos la radio y. No, no, pones Spotify. Y poné, poné, sí, sí, poné, sí, sí. No, vamos a no escuchar. No, pero cambia no. porque esa no me gusta. Uh -huh. Y yo decía, a sí. ver, cuando yo era chica te acuerdo que teníamos que esperar que en la radio pase la canción, la tenía que grabar y para escucharla de nuevo, con la virome le daba abuelo para, para volver a escuchar. Eres claro. muy vieja, Jackie, eres, no eres muy vieja, no, no, no, está, no estás el, en la onda. No lo puedo culpar por el momento en el que nacieron, Los tengo que entender, acompañar. Claro, claro, sí, no, no, no, y ahora ya con... Este USB ya, es más, le dicen al teléfono, quiero esta canción e inmediatamente la pone. Es que ah, es increíble. Hace, sí. hace poquito escuchaba un podcast de Boris Sirulnik, este, de este um, autor de La Resiliencia con toda esta fuerza que tiene, y decía algo súper interesante que me parecía muy atinado, que la importancia de ralentizar los procesos hoy en día en la cultura del sprint que tenemos. De justo esto que estás diciendo Diana y Jackie, o sea, todo rápido, todo, o sea, ralentiza nosotros ralentizábamos naturalmente con el, el lápiz, ¿no? En el, <ríe> en el en el disco, y claro, por ahí se te se te escapaba el principio de la canción y chin, mano, o sea, era, era un darle eh, también peso al proceso para valorar el resultado. Y entonces en la medida en la que te lo lleves un poquito también más, más lento, más ralentizado, con más profundidad, con más calma, por ahí también el aprendizaje es mucho más profundo. Tu capacidad de ver eh, la vida también tiene otro nivel de conciencia. Estás mucho más en el aquí y en el ahora. Incluso a nivel cognitivo, este, no sé qué piensas tú, Jackie, pero también los procesos cognitivos, todas las otras funciones ejecutivas, se consolidan también, ¿no? Se, se, se digo, importante también. Me, me recordé el movimiento Slow, no me sale ahora el nombre, pero bueno, eh, cuando él empieza su charla, la charla TEP, él empieza hablando de que, bueno, estaba contándole un cuento al hijo, y termina sacando partes para hacerlo más rápido. Entonces el hijo le dice, Ajá. no, pero no era así el cuento, o sea, no era así el cuento. Entonces, te das cuenta que vas mucho más rápido, del, o sea, no estás disfrutando el momento. Por ahí cuando nos sentamos a comer, yo le digo a los chicos, uh -huh. bueno, vamos a comer despacio, vamos a disfrutar de esta comida, porque es como que hacemos todo en automático, todo rápido. Entonces, claro, nosotros señalamos, pero hacemos lo mismo. O sea, ¿cómo uh -huh. puede ser que en 10 minutos terminamos de comer? O sea, estuve una hora y media cocinando, bueno, no yo, mi marido, una hora y media cocinando, para comerlo en 10 minutos. No, no, vamos, vamos con calma. Vamos a tomarnos un, un ratito para masticar y, de y, verdad. Y además estamos todo el rato pensando en el futuro. No estamos disfrutando del presente, ¿no? Y cuántas veces estamos comiendo, estamos diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer luego? ¿Y dónde vamos a ir? Ajá. ¿Y qué vamos a hacer, no? Y, y esto, fíjate, ahí eh, no sé si conocéis a Víctor Coopers, que él también da charlas. O suena Víctor Coopers. Es muy, muy conocido Ay, no. aquí, aquí en España bueno, Y él habla Me de, una, de una, una ponencia, una conferencia Que habla precisamente de esto de que cada vez se hacen más cosas Más cuentos, por ejemplo, para los padres más cortos Cuentos en 10 minutos, cuentos de 5 segundos no Y y luego nos sorprendemos de, de, de nuestros hijos Pero es verdad que nos pasamos el día metiéndoles prisa Que seguramente no sea culpa nuestra Seguramente es porque tengamos detrás una exigencia Pero es como, venga, acábate el zumo ya Venga, ponte ya las zapatillas Venga, coge ya tu mochila Vete ya a la cama Y, y al final, sin darnos cuenta Estamos empujándoles a esa prisa Y esa, ese movimiento slow que tú dices Se nos olvida, no, no disfrutamos ¿no? Es, Vamos a no ser, Y además, fíjate que esto es algo natural en la infancia Los niños cuando yo, por ejemplo Vas a comprar con los niños al supermercado Ellos se van entreteniendo con todo Y tú vas, venga chicos, que hay que no sé qué Venga, que se me descongela no sé cuántos Y se nos olvida mm -hmm. que ellos disfrutan del proceso nosotros disfrutamos del resultado, pero ellos disfrutan del proceso. Para ellos el hecho de ir ya al supermercado, de estar en el camino, de ya es un disfrute. Y nosotros no, es como venimos a por el pan para hacer la cena. Punto. Lo del medio me sobra, a ellos no. A ellos no. Qué importante, Diana. Sí, completamente, completamente. Y justo esto que dices, Jackie, como que es pasito de hormiguita, sí es cierto. Qué buena forma también de mirar a esto no o sea estar ahí como como de pian pianito poquito a poquito aquí en México decimos pian pianito bien, bien. o sea estás ahí como con esta este trabajito y te parece como un la mira mucho más eh, mucho más allá pero pero pero qué importante y eso lo voy a aplicar fíjate voy a decirles a mis hijos también mastiquemos saboreemos la comida hoy sí sí sí es, es estar, ampliar, a mí me gusta describir eh, la conciencia cuando, pues es una de las preguntas que saco a, a la mesa cuando en terapia, ¿no? Con niños y jóvenes. ¿Qué es la conciencia? Y a ver cómo funciona y qué te da. Me gusta explicarles que es como un edificio. Y entonces la conciencia es como la persona que va en el elevador. Por ejemplo, cuando tienes mm -hmm. tres años, tú estás en el piso tres. ¿Qué puedes ver del mm -hmm. elevador en ese momento? Que hay un mm -hmm. árbol, tal vez un perro y una casa. ¿No? Entonces va subiendo el, el elevador, va subiendo el nivel de conciencia y llegas al piso 7. Ya te diste cuenta que hay dos casas. Así es la conciencia. Vas Subes al piso 30, pues ya viste universidades, edificios, que hay un estado, que hay, hay mucho más del mapa, hay mucho más luz. Así funciona la conciencia. Tú vas creciendo y esa luz va como y alumbrando tu mapa, te das cuenta de más cosas. Y entonces tienes más recursos para explorarlas, para mirar hacia atrás, para aprender. Y, y creo que esta es una medida como, como fácil y, y a, de comprender algo muy abstracto en una cuestión como muy concreta. Me gusta, me gusta ahí. Por ahí, mm -hmm. Por ahí. Ya. Oigan, pues, este estamos a cinco minutos de que sean las tres de la tarde aquí en México, cinco de la tarde en Argentina y diez de la noche en España. Ay, es que qué emoción, me emociona tanto esto de la globalización. Es impresionante que estamos así, conectados. Este, de verdad, pues, ¿con, ¿con qué les gustaría cerrar? Este, ten, sí lo vamos a dejar grabado. Aquí eh, quiero leer algunos de los. Mira, a mí justo el, el, lo, de, lo de la vida slow que ha comentado ya aquí me gusta mucho y lo que has comentado del elevador de la conciencia me encanta. Te lo voy a te lo voy a coger prestado porque es verdad y, y va en cada etapa, ¿no? Yo muchas veces a los papás les hago una dinámica que es eh, que se pongan de rodillas y vean qué es lo que tienen a la altura de sus ojos, ¿no? Y cambia mucho cuando tú ves el mundo desde aquí, todo lo que te pierdes, que es un poco lo que has dicho tú de... Y se nos olvida cuánta prisa le metemos a los niños y cómo les pedimos desde arriba, sin darnos cuenta que a su nivel se ven las cosas de otra manera. Y esto pasa igual en la adolescencia que pasa igual en la infancia. Y, y es verdad que, como se suele decir, la infancia hay que cocinarla a fuego lento, que es eh, la vida es lo que dice Jackie. Así que me quedo con estas dos cosas que a mí me, me parecen muy importantes. Ay, qué bonito, Diana. Eh, pienso Yo me gustaría como dejarme un mensaje a mí misma eh, y a todos los padres, educadores, madres y cuidadores, eh, de que seamos amables de que no nos quedemos solamente con lo que vemos, con esos cambios sí. que vemos físicos, sí. emocionales, que sepamos que hay, un, hay algo ahí atrás que está pasando, que tratemos de entenderlo, que seamos amables con esos, y que pensemos, ¿cómo le estoy yo enseñando esas herramientas que quiero que tenga? ¿Cómo quiero que pueda surfear esa ola que llega hasta la orilla? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo yo se las estoy enseñando? Me parece que está bueno primero mirarnos a nosotros para después mirarlos a ellos. Sí, Completamente. Eh, y pues yo, yo cerraría también con herramientas maravillosas que han dado las dos. Siempre es riquísimo, nutricional escucharlas, eh, leerlas también. Y, y esto ya aquí, como lo dices tan bonito, también lo retomo. Esta cuestión que, que retomamos también en Disciplina Consciente de la Compostura. La doctora Becky Bailey, que es eh, la fundadora de, de toda esta cuestión de disciplina consciente es la que eh, dice que la compostura es el autocontrol en marcha. Digo, sí creo que no hay mejor definición para esto y sí es cierto. O sea, primero, siempre conectar con nosotros eh, como, como adultos, sin duda, también tener una mirada compasiva también ante nuestra historia, ante nuestro adolescente y desde nuestra calma y nos, nuestro respeto por nosotros mismos, desde ahí agarrar este, al, al adolescente para ampliar también la empatía, para conectar, para tener espacios en donde los escuchemos y tengamos conversaciones ricas, profundas. Porque aparte, creo que, que en esta etapa, pues ya, el tiempo se va haciendo cada vez más corto en el que los papás están presentes, entonces, aprovecha, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Dios. Precioso, Hoy, Muchas gracias, Diana. Nada. Pues yo... Gracias. Este, estoy, de verdad, gracias, gracias a las, a las dos por unirse por este tiempo. Para mí, la verdad, me desperté emocionada hoy este por saber que tendría este momento con ustedes. Y, y pues es valiosísimo tenerlas, contar con su experiencia y gracias, gracias por darnos tanto. este Pues yo, aquí seguro que seguimos en contacto y, y que esta transmisión cierre eh, como... Ahora sí, como debe de ser, sin que me la vaya a cortar Instagram. No sé a qué hora se corta, si claro. es a la hora o así. Siempre estoy nerviosa por eso. Un po Pero... un poquito más. Yo, gracias a, a un ti, poquito. Diana, por, por organizarlo y gracias por permitirme volver después de, de haberlo hecho mal la otra vez. O sea que muchísimas gracias. Y por, por las dos por aquí por escucharme Y sobre todo también a los papás que nos estaban siguiendo Que han puesto comentarios muy bonitos Y que se agradece saber que tienen en cuenta Pues eso que es el tiempo que estamos dedicando Que no cobramos por esto que, que lo hacemos precisamente porque además sabemos Que todo lo poquito que podamos dar Va a hacer que llegue muchísimo más lejos Y yo creo que me quedo con eso que has dicho tú además no Cada una desde nuestro nuestra parcelita de poder Lo que podamos hacer pues ahí que llegue Exactamente, exactamente. Gracias Diana por invitarme a las dos. No, yo, si vos estás emocionada, yo te regano, te regano. No vale competir, ¿eh? No vale competir. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! Pues, este, increíble eh, Leo tantito unos comentarios antes de irse Porque sí, gracias a todas las personas Que ahorita están conectadas Gracias por sus comentarios Porque de esto también nos nutrimos nosotros Este, aquí desplegando corazones Dice gracias por un tiempo tan valioso eh, Juanzo de Ciudad de México Dice también así como emojis de, de agradecimiento eh, Genial, muchas gracias Muchas gracias a las tres porque aprendo mucho escuchándolas. Qué gran frase de la de infancia, hay que cocinarla a fuego lento y el concepto de vida slow. Gracias a las tres. Hermoso, gracias, felicitaciones. No, hombre, de aquí me voy a ir flotando a, a mi día. <ríe> Como para en una burbuja de amor por todos. Sí, sí. Muchísimas. <ríe> pues seguro que seguimos en contacto. Gracias por, por su tiempo y, este, y pues bueno, por aquí seguimos haciendo equipo. Y pues que tengan un excelente día, noche y tarde. Cuidaros Muchas mucho. gracias.